eh, una conversación entre, entre todas ustedes, entre toda la comunidad y todo el que nos sigue bien eh, este va a ser un video como como tratando de explicarle algunas algunas cuantas cosas y mostrándole estos nuevos llaveros de nuestra amiga Kirsi Mercina que ella también tiene un canal de youtube debajo de este de este vídeo en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que ustedes si quieren adquirir estas piezas en resina se la pidan a ella bueno se la, se la pueden pedir a ella directamente y también en la cajita de y aquí arriba le voy a dejar también un link donde ella participó en nuestra en nuestros videos de la comunidad colaborativa recuerdan bueno aquí arriba le voy a dejar bueno no olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación bueno y chicas miren para todas las seguidoras y seguidores que nos siguen en el canal eh, recuerden que este es un canal prácticamente este es un canal de aprendizaje donde damos apoyos, apoyo a otras emprendedoras y a otras chicas que también se unen al talento a lo que es la bisutería bueno mi amiga Kirsi Mercina conocida como Kirsi ella está elaborando estas piezas en resina como pueden verlo para hacer llavero o para hacer dijes con las iniciales de con las iniciales miren aquí de la letra del abecedario bueno para esto yo quiero enseñarle que prácticamente todo esto que ustedes ven aquí eh, ya viene ya viene ya eh, elaborado o sea que simplemente nosotros es simplemente eh, trabajarlo eh, ponerle las cositas, los pequeños detalles, porque cada pieza ya viene hecha. Por ejemplo, a veces yo he hecho video con estas flores, estas flores yo no las hago ni las sé hacer. Eh, he tratado, no le, les soy sincera, he tratado de hacerla, pero es un caos hacerla. Yo me lo prefiero, prefiero y también les sugiero que mejor cómprenla, la compran. Y ayudan a otras personas que también son proveedores de, de, de, de bisutería a que las traigan. Estas maripositas son también en madera y eso también viene listo. Así que es, son piezas que prácticamente uno la encuentra en las tiendas de bisutería y que están ahí y que simplemente tenemos que usarla y que tenemos que sacarle todo eh, nuestra imaginación para poder desarrollar lo que nosotros queremos lo que nosotros visualizamos bien para esto yo voy a hacer este llavero ya con todas esas piezas que ya encontré bien yo voy a tomar mi llavero voy a tomar mi inicial que si me regaló que precisamente es rosy voy a hacer esto recuerden que ya en un vídeo anterior te enseñé cómo cerrar y abrir correctamente lo que es la argollitas, estas argollitas son un poquito gruesas, no son la misma que yo utilizaba, que utilicé anteriormente, estas son un poquito más gruesas y no se abren tan fácilmente bien entonces yo voy a poner esta aquí arriba para que me dé un poquito de espacio. Y para que tenga un poquito de caída y no se vea todo aglomerado en el llavero. Porque si lo ponemos todo, miren, si lo ponemos todo junto aquí, se va a ver el llavero muy, muy, muy cargado. Sigo abriendo nuestras vamos a poner una mariposita buscamos un orificio que nuestra argollita quepa vamos a abrirla un poquito más así si la abren del modo correcto la pueden abrir bastante y, y tenganlo por seguro que no se le va a dañar y ella va a cerrar correctamente miren Ven va a caer en su propio lugar recuerden que todas estas piezas elaboradas las venden en las tiendas de bisutería esta vamos a ver dónde cae, levanten su llavero de esta forma, así pueden levantar su llavero de esta forma y pueden colocarla Pueden colocarla aquí arriba para que su llavero no se vea tan cargado en un solo en un solo espacio. Bien, miren, vamos a colocar nuestra última flor. Me faltó mi tacita de café, pero la voy a buscar en estos días para ponérsela. Sí. Miren vuelvan otra vez levanten su llavero de esta forma y yo voy a poner esta flor amarilla aquí debajo ¿Ven? y terminamos de colocarle ya nuestra mariposita y nuestras flores a nuestro llavero con mi inicial miren Aquí están las flores, aquí están, miren. Ahí voy a colocar mis llaves. Miren qué belleza. Recuerden que todo esto todo esto ya viene hecho. Nosotros no lo elaboramos. Nosotros yo no tengo una tienda de bisutería. si sí hay tiendas de bisutería que tienen todo esto. Si ustedes quieren si ustedes quieren estas iniciales le pueden escribir a kirsi y yo le voy a dejar de aquí abajo. El link donde ustedes se pueden comunicar con, con Kirsi. Eh, recuerden que siempre en todos mis videos siempre le he dicho donde compro los materiales, tanto en Trejema como en Giselle Accesorio, como en otras tiendas que siempre están ahí en Déjà Vu también, accesorio que tan, están ahí y siempre eh, nos brindan un, un muy buen servicio. Así que, chicas, nos vemos. Hasta otra entrega de Rincón de Rossi. Espero que este este, este conversatorio que tuve con ustedes o estas explicaciones le puedan ayudar. Y les sirvan de mucho a muchas personas que no escriben que si tenemos tienda de accesorio No, no tenemos tienda de accesorio eh, Que si nosotras hacemos esas flores. No, yo no hago esas flores porque de verdad no se puede. El tiempo no nos da y es muy difícil hacerla. Es mejor comprarla hecha ya y que todos esos materiales vienen por separado y que uno simplemente lo que hace es que lo compra y entonces comienza a pegar, a poner para que todo sea mucho más bonito y sea mucho más práctico bueno chicas, nos vemos hasta la otra entrega de Rincón de Rosy luego le voy a hacer un video de cómo ustedes sacarle provecho a nuestra página para que ustedes puedan ver todo lo que hay Miren. De verdad muy hermoso, muy bonito. Espero que a todos les gusten. Gracias Kirsi por este bello regalo de nuestra inicial. Se le queda a todas. Bye.